Ok, entonces en este momento vamos a iniciar la charla con Alex Aconda desde Quito y es parte de WIO Libre. Hablaremos sobre la experiencia de uso de aplicaciones de software libre y open source en la oficina para usuarios no técnicos. Este es un paso muy importante para una migración paulatina hacia una plataforma libre en la empresa. Eh, Alex es usuario de aplicaciones de software libre para la oficina, eh, es egresado por la Universidad Central del Ecuador y tiene experiencia en la empresa privada con herramientas libres. Entonces, bienvenido Alex y por favor, puedes iniciar. Eh, buenas tardes, ¿cómo les va? Saludos a todas y en primer lugar eh, felicitar por el evento que está llevando a cabo. Bueno, eh, entonces voy a iniciar... Eh, no sé si compartiendo mi pantalla. Sí, adelante, por favor. Listo. Sí, Alex se ve bien. ¿Qué tal lista ¿Si Ahora, sí, sí pueden maximizarlo, tal vez. Ya. Yeah. Bien, entonces, buenas tardes con todos. Eh, como estaba bien en la, en la introducción, mi nombre es Alexa Conda y les voy a hablar en este capítulo de sol 2021 sobre aplicaciones que nos van a hacer un poquito más fácil o rápida y manejable el paso de, una, de un entorno Windows, digamos, que es el que más se maneja, a un entorno libre. ¿sí? Entonces, en ese escenario eh, hemos propuesto... Eh, hemos propuesto algunos ambientes, por ejemplo, el, el que primero sea una migración paulatina, es decir, que al usuario no se le, eh, no se le lleve de forma eh, brusca, digamos, a un entorno Linux, ya que usualmente se asusta, digamos, tiene algún cierto mito o cosas por el estilo. La idea es que utilice las aplicaciones que utiliza quizá habitualmente en un entorno Windows ahora, pero en un entorno Linux, en un entorno libre, ¿sí? Entonces, ese es básicamente la, eh, el objetivo de esta charla, y, y pues eh, hacer que esa transición sea lo más lo más eh, cordial, lo más amigable, lo más normal en, en definitiva. Entonces, eh, se, ha, se ha visto que se ha visto que en el cambio o, o la migración de un sistema operativo, de un sistema operativo de tipo libre. Eh, al inicio al usuario le, le cuesta manejar, usar cierta aplicación o similar. Por eso hemos supuesto que, que para esta migración se debe considerar algunas cosas. Entre ellas es la siguiente. Por ejemplo, primero eh, tener en cuenta que es una alternativa a esta migración. No es una cadena, es una opción para las personas que gusten, que tengan, eh, qué sé yo, las ganas, quizás también eh, un poquito de... Eh, el conocimiento sobre esto para que sea una migración paulatina o sea, una migración lo más amena posible entonces eh, como les mencionaba es una alternativa también tiene que ver que la persona que vaya a hacer esto y las personas, los usuarios me refiero tengan digamos el concepto de cambio de chip ¿sí? implica cambiarnos el chip porque tenemos una necesidad de reaprender ciertas cosas sin tenerle miedo perder el miedo también eh, ya con un con algo de experiencia, eh, podemos decir lo que hemos puesto ahí, como dice en la presentación, tratarlo bien al hardware. Y es que a veces, eh, como para todos he sabido que eh, Linux funciona con equipos de hardware viejito, digamos, o con poco hardware, eso es correcto y está bien. Pero también para un entorno empresarial, creemos que se debe dar el mismo trato que para un ambiente Windows o un ambiente privativo. Entonces, la idea es tratarlo bien. Entiendo también de o sea, ponerle una memoria suficiente capaz de procesar eh, archivos de calc, de, de writer, GIMP, que es para la edición de, de videos, OBS, etcétera, Entonces, en definitiva, tratarlo de la misma forma que se le trata a, una, a un aplicativo privativo. Creemos que es fundamental porque luego la experiencia puede ser un poco traumática y luego puede terminar el usuario quizás dejando de lado esta, esta migración. Eh, en la parte de sistemas operativos, a nuestro modo de ver, creemos que Ubuntu o Ubuntu, si bien no son del todo libres, pero son una, una, una primera instancia respecto a su operativo para que se pueda migrar. Es decir, tanto Ubuntu como saben es un ambiente, eh, vienen de la familia de Debian y tienen instaladores en donde, no, en donde la mayoría no implica eh, no implica meterse a la terminal, que es otro punto que el usuario común, digamos, de, eh, puede darse por vencido o, o despecharse si cabe término, ¿sí? Entonces, creemos que Ubuntu eh, en, una, en un nivel 2 y, y Ubuntu como una forma inicial. Por eso hemos puesto ahí el asterisco. ¿Por qué Ubuntu? Porque eh, tiene una similitud en cuanto a, la, a su entorno gráfico, ¿sí? Como ven, es muy parecido a un entorno, entorno Windows. Y lo que se pretende es que el usuario no tenga ese divorcio brusco, o sea, ese divorcio o ese cambio eh, rápido, así, de golpe. Entonces, este entorno de escritorio creemos que es apropiado para un usuario que, o para alguien que quiera en su empresa, migrar de sistema operativo. ¿sí? Entonces, eh, en definitiva, este, este entorno que es Ubuntu con el sector de de gráfico que es KDE con plasma, eh, creemos que es una, como buena alternativa para iniciar una migración, para un usuario que no es técnico. Bien, entonces, eso eh, por la parte del sistema operativo. Ahora bien, en la, en la empresa se utiliza, obviamente, todos saben el correo corporativo. Entonces, y para todos que andamos en el mundo del open source, el software libre, Thunderbird es una herramienta de las que se maneja a diario. Entonces, esta herramienta, eh, bueno, es multiplataforma, se puede utilizar tanto en un ambiente Windows como Linux. Al final de, de la presentación, le he, he preparado un, bueno, tenemos acceso a un sistema operativo Windows en donde están estas aplicaciones que funcionan tanto en, en un operativo Linux o libre como, en uno, como un entorno de Microsoft, de Windows, ¿sí? Entonces, eh, el cliente de correo es esencial para ese tipo de, de gestiones en la vida de negocio o la vida de empresarial. Thunderbird, eh, les podemos decir también que permite importar archivos de tipo PST, que como saben son archivos que se utilizan en el cliente de correo Outlook de Microsoft y pues permite o nos facilita esa migración. De modo que si alguien, eh, las personas que estén interesadas, eh, no le ponga, no, no tenga esa barrera de decir, bueno, ¿y ahora qué cliente de correo en el escritorio voy a utilizar? Si no es que este, este programa ya nos da esa posibilidad de gestionar, de ver los correos, las colas y todas las carpetas que, tienen, que vienen desde ese, desde ese entorno. Bien, en la parte de almacenamiento de la nube, eh, como está ahora digamos, de moda por la cantidad de mitad de las cuestiones y aunque no estuviéramos en, ese, en este escenario, eh, el almacenamiento en la nube también es, es vital, es importante. Entonces, eh, en la experiencia que hemos tenido, eh, les podemos mencionar que estos dos eh, aplicaciones que funcionan en un entorno, por cierto, es en un entorno LAMP, donde está un servidor Apache, Linux y PHP, eh, funcionan tanto eh, perdón, funcionan en un, en un ambiente web o también tienen un cliente, de, un cliente para ser instalado, tanto en, una aplica, en un entorno Microsoft con un, como en un entorno Linux, ¿sí? Es decir, este aplicativo NextCloud es como la mayoría de los eh, de las aplicaciones que, man, que manejan o almacenan la información en la nube, como el Dropbox o el OneDrive o el Drive de Google. Entonces, básicamente esta aplicación funciona Instalando ya sea en un servidor local propio, o, que es lo recomendable, o en un hosting incluso, eh, eh, se puede hacerle, se le echa andar. Esta, estas aplicaciones están basadas en PHP y ese tipo de tecnologías. Una vez que se le instala, pues se, se le crea usuarios y se gestiona la información. Como les decía, les decía al final de, la, de las diapositivas, pues, bueno, les, les voy a indicar brevemente un... Una, eh, un sistema operativo que donde está ya instalado esto y ya está funcionando, compartiendo información y ese tipo de cosas. Entonces, eh, la idea central de este, de este tipo de aplicaciones es como les, les, eh, les indicaba al inicio, que debe ser lo más, eh, lo más suave, digamos, para un usuario que no es técnico, que no es informático. Dado caso contrario, si uno empieza quizá a mostrarle termina los comandos, casi que se va a despechar o a asustar. Y la idea es que vaya, que vaya con esas mismas ganas y de usar, de uso en un, interno, en un entorno Microsoft, con ese mismo de, modo de vida, digamos, en ese entorno, a un entorno libre. Bien, eh, para la parte de blogs, para la parte de blogs, de, de contenido de, de la información, de páginas web, incluso de marketing. Eh, bueno, como saben, Wordpress es un aplicativo de tipo software libre y que, bueno, se instala en un servidor, eh, en un hosting o incluso en un servidor propio. Eh, hay una aplicación que funciona o corre en el escritorio. Esta aplicación que está eh, basada o creada mediante JavaScript, pues, gestiona las aplicaciones, o mejor dicho, las páginas web que nosotros tenemos en la ya creadas, tanto en la en el sitio de wordpress.com como en el sitio de o los sitios propios nuestros, sí. Es basta con instalar un plugin que, que hace que se conecten estos sitios con nuestro con nuestro aplicativo que se llama Calypso. Este aplicativo que de paso también les indico al final de la diapositiva. Corre sobre sobre entornos Windows y entornos Linux. Ahora bien, respecto a la parte de, de mercadeo, digamos, de, de mailing, de estrategia de ventas, eh, nos hemos topado con una grata sorpresa, que es el PHP List. Este aplicativo, eh, posterior a su configuración e instalación en la nube, que valga la redundancia, también se basa en PHP, en esa tecnología abierta, y demás componentes para que funcione. Es similar el funcionamiento en la parte técnica, a los que ya les mencioné hace un momento, a, a NextCloud y OnCloud, ya que funcionan con un ambiente LAMP y pues eh, se le echan dar, base de datos eh, MySQL o MariaDB. Entonces, este, esta herramienta PHP List eh, nos permite gestionar, bueno, si bien ahora no está tan, o ya pasó su auge eh, la parte de, de marketing con un mail masivo, tu mailing, pues eh, sin embargo no deja de estar ahí entre las estrategias que una empresa o un negocio necesita como para darse a conocer, implementar su estrategia, productos, marca, etc. Entonces creemos que es una herramienta open source que está ahí a la mano eh, para, para emprender, pues no para los negocios, para hacer sólido eh, algún, alguna empresa. Bueno, en la parte... En la parte de ofimática, bueno, para todos eh, los que andamos en este, en este mundo, digamos, del software libre, ya no es novedad escuchar el término LibreOffice. Pero más bien, eh, como les indicaba, está orientado a usuarios que no son técnicos, pues, eh, invitarles y hacerles conocer que LibreOffice es el paquete de oficina, eh, digamos que homónimo, por decirlo de alguna manera, a Microsoft Office. En este paquete nosotros vamos a encontrar Herramientas de procesador de texto, de hojas de cálculo, de presentaciones y demás. Es decir, tiene los mismos, bueno, tiene programas similares a los que presenta el paquete de oficina Microsoft Office, en donde hay el Word, el Calc, el Excel, el PowerPoint, etcétera. Acá encontramos el LibreOffice, el Calc, el Writer, el Base, etcétera. De manera que podemos gestionar el, esa información de una forma... De, de una forma similar técnicamente o de forma habitual, pero eh, claro, con la, con la ventaja que tiene por detrás el software libre que es que crea una economía eh, local, digamos, ¿sí? una economía en donde el eh, dinero básicamente se, no siempre pues, eh, termina yéndose a otros lados, por decirlo de alguna manera. Etcétera, entre otros beneficios sociales que, que se hablará en su momento. Eh, bueno, eh, les quisiera indicar ahora la parte digamos la parte técnica y está una demo que se la ha preparado para este para este evento sí eh, bien eh, como ven ahí como ven aquí está una bueno eh, he puesto en otro computador eh, un, una instalación de, de Windows, de Windows 10 en su versión, y, y he puesto también el cliente de correo que se llama Thunderbird, que, les, que es el que les indicaba eh, al inicio de la charla. Bueno, entonces en este entorno, eh, en este entorno Windows, eh, bueno, se ha, ya se instalaba previamente el aplicativo Nextcloud, como ven aquí. De hecho, está aquí, ya está abierto y, y funcionando, sí. Como ven, como ven, este aplicativo tiene una carpeta, una carpeta que se le creó, Compartir se llama, y un archivo material. Ahora les voy a compartir también eh, el, la misma aplicación. El fin de esto, no olviden, es eh, darles a entender que una migración eh, tranquila, eh, paulatina, es posible siempre y cuando al usuario no se le ponga de forma brusca cosas que, técnicas que de antemano ya has, crean en él un una un, una casi que negatividad un desánimo y ese tipo de cosas entonces como ven en ese en ese entorno que están viendo que es de Windows ahí está ya instalado eh, ya instalado perdón Nextcloud sí ahí está Nextcloud ya funcionando está en una carpetita como ven aquí crea su propia carpeta en donde está el contenido carpeta compartir y pues también está y pues también está acá, les, les arrastro un poco la ventana, en donde perdón, les ar, eh, me equivoqué de ventana, a ver, eh, también está la misma carpeta, pero esta vez en, en el entorno libre, bueno, actualmente estoy utilizando yo eh, Ubuntu, como se, como se podrán dar cuenta, entonces si ven, eh, se, como se puede apreciar, está la misma carpeta, tanto en un entorno, más como en un entorno libre, la a la final, en el entorno empresarial eh, puede convivir este, este ambiente como híbrido, digámoslo de alguna manera. Sí, entonces, eso, eso por un lado. Y claro, se puede eh, abrir el archivo, crear carpetas y se sincroniza. Me parece que es algo interesante de saber. Y que para la gente que no es técnica, también les se, eh, eh, conozca y sepa que hay eh, aplicaciones que tienen un funcionamiento en una infraestructura propia, que les puede eh, asegurar privacidad, eh, entre otras cosas. desarrollo incluso porque pueden eh, gestionarse o, o crear aplicaciones que lo, le hagan más robusta ese tipo de, de programas. Bien, entonces, eso por un lado con la, con la aplicación NextCloud. Y que de paso les converso que también hemos tenido la, la grata sorpresa, bueno, la grata experiencia, perdón, de que con OnCloud que si bien es una, una variante de este nextcloud, tienen un funcionamiento similar, tienen un funcionamiento similar y que, y que a nuestro modo de ver quizás eh, un poquito como que le tiene una ventaja ciertamente on-cloud. Pero bueno, eso es bajo nuestra, nuestra percepción, entonces ya ustedes probando pueden decidir eh, cuál puede ser más, más eficiente o algún tipo de escenario. Bien. En ese, en ese contexto seguimos y ahora les vamos a indicar sobre el Nextcloud, perdón, sobre el Thunderbird. Como saben, el Thunderbird es, es un cliente de correo que tiene un cliente de correo que tiene es, que es instalado, pues en la máquina y, y ahí se configuran bajo los, los puertos, si es, que, si es que tiene puertos de, de un servidor determinado, pues la... La, la cadena, el flujo de correo. Entonces, este cliente, Thunderbird, como ven, está ahí en un ambiente de Microsoft y también le tenemos en nuestro ambiente o en nuestro computador, digamos, con el sistema operativo junto en, este, en esta ocasión y, y podemos enviar, recibir correos, lo que se hace de forma habitual en, en, la, en la empresa. Eh, hace un momento también les indicaba sobre, sobre el mailing con PHP List, y, y, pues, el, pues, PHP nos permite, entre otras cosas, eh, crear listas, bueno, con una base de datos que tengamos de, de correos electrónicos eh, o similar, pues, crear campañas o ocasionar promociones para, para poder tener a nuestra audiencia, a nuestro público, que sigan, pues, con nosotros, que, que tengamos ahí... Eh, presente siempre en, Para ellos Entonces aquí les voy a arrastrar la ventana En donde, tiene, en donde ya está instalado Un, un ambiente Con, con PHP List en esta, en esta ocasión PHP Liz, eh, como saben ya, ya Como les indicaba al inicio Tiene un funcionamiento con un Bajo la estructura de lamp Y todo lo que conlleva eso Bueno Posterior a su instalación este, este aplicativo open source eh, Tiene bueno gestiona campañas, ¿no? Previamente gestiona campañas, también crea listas obviamente con correos que uno pueda capturar de un mediante una página de aterrizaje eh, previamente elaborada y capturar ese, ese público, esos clientes y posteriormente enviar enviar campañas. Bueno, en este, en este ejemplo de aquí hemos, hemos enviado un par de, de campañas, digamos, con, con, este, con esta herramienta de tipo software libre. Bien, ahora bien, ahora les quería también les quería, digamos conversar eh, unas ciertas cosas que, que, que se presentan en la vida diaria. Por ejemplo, eh, como saben en el entorno de trabajo, en la vida diaria, dentro, o frente a la computadora, hay hay cosas que se utiliza casi que uno no de forma habitual, pero que ese, pero que sin embargo al momento de hacer una migración hacen que sea determinante para que el usuario eh, se convenza y, y, y se vaya de largo si cabe el término con esa con el nuevo sistema operativo o en el nuevo ambiente. Y es que siempre y es que es lo, desde nuestro punto de vista es importante que el usuario se sienta tal o lo más parecido del ambiente del que proviene. Entonces en ese tipo de cosas nosotros a todo este gramaje, digamos, de herramientas o a este compilado de, de aplicaciones que, que hacen que el usuario se sienta lo más eh, natural en, del, dentro del entorno del que viene, le hemos denominado, digamos, escritorio libre. Y ahí tenemos una colección, digamos, de, de aplicaciones o programas que desde, desde un capturador de pantallas hasta, por el, el cliente de correo como les mencioné el almacenamiento en la nube eh, programas para grabar o quemar eh, imágenes ISO de manera que el usuario eh, esté, se sienta tranquilo y que tenga un soporte digamos, del ambiente en el que está ahora manejándose eso nos va a ayudar a quien no, que no nos deje, el fin de esto es que ser una alternativa a un ambiente privado o Microsoft, digamos, y tengamos un ambiente lo más robusto posible, lo más, que no sea canzón y que no nos deje traumas de, de, de, en, ese, en la gestión diaria. Entonces, eh, nosotros creemos que para ese tipo de cosas, tanto el respaldo de la información hasta el formateo, tiene que ver eh, tiene que tener las herramientas eh, que nos ayudan a llevar estas actividades dentro de un ambiente libre, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es la, eso eh, tiene que ver con, con esta charla, básicamente hacer conocer a las personas que hay herramientas en donde las personas que estén en, en la vida empresarial, ya sea de tipo emprendedores o bajo dependencia, que la empresa puede optar por, por una infraestructura en donde tengan algunos, muchos beneficios sociales, perdón, y que además eh, y que además implican un gasto menor porque solo básicamente implica en la parte de capacitación en algunos casos que la adquisición de, de software en donde implica la compra de licencias, patentes y demás entonces esa ha sido nuestra eh, con lo que hemos querido aportar este día y pues esperamos que estén que les haya gustado y que y que, bueno, las preguntas que, que aparezcan, pues, poderlas eh, resolver. Y en eso. Entonces, eh, me estoy al orden. No sé quién, qué moderador me, me salió. A mí me toca. Ok, Alex, súper bien. Muy, muy útil. A, a mí me encantó saber todo este tipo de herramientas que tienes. Y, bueno, tengo algunas preguntas. O sea, has repetido mucho el tema cultural, básicamente. Entonces, este... Bueno, en este tema cultural, primero, eh, tengo una duda un poco sobre la actividad que haces. O sea, además de ofrecer este tipo de alternativas, ustedes dan como una especie de servicio, de servicio como técnico, en el, o sea, de eso se trataría como el modelo de, de negocio. A ver, perdón, eh, tiene por favor, no te escuché la última pregunta. Sí. Ahora, ¿Ahora me escuchas. ahí, ahí, ahí por favor ya yeah. ok Sí, este la alternativa por supuesto es ofrecer estas herramientas pero además de eso ustedes que hacen ustedes ofrecen como un servicio eh, técnico por ejemplo yo que sé después de que les instalas o les ayudas a hacer esta transición les das como un servicio de acompañamiento técnico en el caso que, que pase algo que necesiten algo más no eso no, no sé si eso, eso está incluido, yo creo que sí, ¿no? Y, y en segundo lugar, este, había, o sea, he percibido que una de las cosas que son como más importantes son el tema eh, cultural para que ellos se vayan adaptando poco a poco a, al software, ¿no? Entonces haces como una especie de transición, ¿cierto? Y, y en ese sentido, eh, ¿cuáles serían así un poco eh, como el target de, de las personas que tú generalmente en una empresa te tienes que... ¿Tú te sientas a explicarle todo esto? ¿Son los técnicos o son generalmente pues las, las máximas eh, autoridades, los gerentes de la empresa que están totalmente convencidos a hacer una transición? Y bueno, a ver, la primera pregunta tenía que ver si había, digamos, un servicio que tenga que ver con esto y en efecto sí, la idea es eh, dar un servicio de acompañamiento ante en este tipo de escenarios eh, para una migración paulatina que pues, se la ha denominado y pues eh, que, que están soportados por este tipo de aplicaciones que, que les mencioné hace un momento eso como respuesta a la primera pregunta y como respuesta a la segunda pregunta realmente el, el software libre a nuestro modo de ver está enfocado a toda la empresa sí, si bien quizás eh, habrán empresas grandísimas multinacionales que quizás ya estén acostumbradas a otro tipo de eh, de paradigmas, de aplicaciones, eh, creemos que, el, que las aplicaciones que nos brinda el, el mundo del open source eh, tranquilamente pueden, pueden solventar o cubrir esa, esa demanda, sí, tanto para eh, en el ambiente, digamos, de un ERP en donde se pueda generar estadística o trazabilidad de, eh, qué sé yo, de campañas, de personal, de eh, cuestiones financieras, entre otros. Ya, ¿y qué tipo de empresas están más abiertas a usar este tipo de herramientas? O sea, ¿has visto como que hay un perfil de, de algún tipo de empresa, por ejemplo, no, mira, eh, de, de repente más este, las empresas de que comercializan tal cosa o, o estas que, por ejemplo, trabajan con alimentos no son tanto, ¿tienes al, algún tipo de comportamiento que, que has podido evidenciar? Bueno, sobre esa pregunta el tipo de empresas que utilizan, de hecho de hecho, de hecho, digamos eh, aunque me parezca un poco increíble eh, las empresas que, que trabajan, digamos, con software libre lo hacen casi que sin saberlo de hecho uno va y les dice software libre y es como que algo nuevo cuando ya la empresa está utilizando, ya sea tanto en sus puntos de venta, que se yo para soporte o para ventas incluso, o hasta el simple hecho de configuración de de, de un punto de venta, por decirlo así, o, o, o al escenario en donde la parte, la parte de mandos medios, gerentes, que se yo, puedan utilizar en su vida diaria. Entonces, creemos que esta herramienta hay que darle un poquito de más trabajo, eh, meterle un poquito más eh, experimentar, incluso porque hay ciertos software que por acá no se le ha escuchado, pero que sirven. Tanto para la empresa y hasta para cuestiones técnicas de, de respaldo de información, asimilares. Ya. Y tengo otra pregunta. Mira, los documentos de ofimática siempre han sido un problema en los procesos de migración a software libre. ¿Qué consideraciones recomiendas en ese sentido en la planificación de una migración? Perdón, perdón por favor, ¿puedes repetirme la pregunta? No sé si sí, también quería. A ver. A ver. ¿Los documen no documentos de, de ofimática? Sí, y por cierto, el... bueno, no olvides ¿Ahora me escuchas? Sí, ahí estoy bien, no. Sí, sí. Por... los documentos de ofimática siempre han sido un problema en los procesos de migración a software libre. ¿Qué consideraciones uh -huh. recomiendas en ese sentido en la planificación de una migración? Sí, el... y eso es bien... Eso es, digamos, quizás... Eh, una parte bien de la, de la más importante, porque si bien la, al inicio les hablaba sobre, sobre la, la posibilidad de manejar archivos PST que vienen de, la, de un ambiente Microsoft a un ambiente abierto como, como el que nos da la, la posibilidad con Thunderbird, hay escenarios en donde las, eh, por ejemplo, en, eh, en Excel, en Excel con su análogo que sería Calc, eh, pues, de manera, tienen, en ciertos casos, algún, digamos, gran conflicto cuando en especial se manejan macros de forma avanzada, digamos así. eso eso, eso por eso nos hemos topado. Entonces, y en ese sentido, la parte de macros, si bien también posee macros en el ambiente de calc, eh, hay algunas partes que quizás todavía eh, tienen un poquito de falencias. Quizás... Una manera para contrarrestar de, a un mediano plazo ese tipo de escenarios sería trabajar con las propias macros de, de Calc y también nos ayuda mucho en manejar eh, el formato, digamos, ODS de, o de para que se pueda hacer eh, un archivo que se crea en ese entorno pues se venga acá y se abra de una forma más, eh, más normal, digamos. Que no pierda... Con, eh, no pierda lo que tienen ¿no? o sea, contenidos y lo que contiene el archivo básicamente ok súper bien bueno te agradezco mucho alex eh, por tu participación fue muy útil conocer todos estos kits de herramientas y